Igualmente, quiero agradecer muy especialmente a los representantes de la Dirección General de Formación Profesional. Señora Doña Begoña Sánchez Suárez, su directora general. Señora Doña Mónica Escudero Pastor, jefa del Servicio de Formación Profesional. Señora Doña Lucrecia Peñaranda, una técnica docente. Queremos agradecer vuestra presencia y de verdad estamos encantados de teneros hoy aquí. Habéis podido conocer CESUR de primera mano. Nos encantaría que os sintierais como, como en casa, de igual manera que nos hacéis sentir a nosotros cada vez que vamos a la dirección general, que son unas cuantas. <risa> ver, agradezco hoy, hecho mmm, también hoy el, el día para, para agradeceros públicamente vuestro vuestro apoyo y gran trabajo. Muchas gracias. Continúo agradeciendo también muy especialmente a a las empresas participantes en la modalidad dual, que hoy nos acompañan. Sin empresas no hay formación profesional y mucho menos eh, formación profesional dual. Eh. Esperamos que os sintáis acogidos en CESUR y sin ninguna duda sois empresas especiales, innovadoras y con vocación social. Gracias por confiar en nosotros, permitirnos formar parte de nuestro día a día por la la formación de los alumnos en nuestros centros de trabajo. Me gustaría nombraros y, y decir eh, a qué ciclo del igual representáis cada una de vosotras. Señora doña Rosa García Iniesta, presidenta de Astrapace. Señora doña Beatriz Ruiz Quiñonero, responsable del servicio de empleo. Señor don Antonio Pujante, director de Astrapace. Todos ellos hoy en representación del ciclo de integración social. En primer lugar y sobre todo quería pues, daros los saludos del presidente, ¿eh? de Fernando Antonio Sánchez, que tiene un empeño fundamental en que la formación profesional salga adelante, en su empeño de que la educación es uno de los ejes fundamentales del desarrollo socioeconómico de, de cualquier país. Para él es uno de los ejes de su política estratégica, se, a la, pero a la altura más que la altura que pueda tener y fijaros si digo algo como que venga la a la región, el desarrollo económico o que tengamos agua para nuestra región que como bien sabéis bien se está dejando la piel en ello y ya tenemos el decreto de sequía y ya tenemos la rebaja del agua desalada es decir que eh, en esa línea está trabajando en temas tan cruciales, tan importantes pues por delante de todo eso tiene el empeño de la mejora de la educación y uno de los ejes fundamentales de que la educación mejore es la formación profesional. Por lo tanto, él está encantado de que hagamos actos como, como este que, que tenemos. Una de las claves de la modernización pasa por la, por la FP dual. Es el engranaje, ¿no? Es el, el ir desde el principio, paralelamente con los estudios teóricos que deben tener estos chicos y la parte eh, práctica que deben que debe encajar perfectamente con la con la teórica y donde mejor en el mundo empresarial. Es decir, que por lo tanto nos parece que es una de las líneas clave y fundamentales en las que yo sé que están trabajando desde, desde hace ya tiempo en, en, nuestra, en nuestra consejería. Eh, además, porque entendemos que es una de las líneas en las que se debe trabajar si queremos también internacionalizar nuestro país. Y en ello estamos también. Eh, ahora mismo, en la línea de la dual, eh, hemos hecho también un convenio con Alemania eh, para que los, eh, los chicos también, aunque estuvieran aquí, en el con el Politécnico de Cartagena. Eh, aunque...